No Acabe, acaba de llegar digamos, Waldo o sea, Wolf. Sí. Hola, Waldo. Se llevan bien con Waldo Wolf. Políticamente hoy estamos muy separados. ¿Por qué? Yo? ¿Él está con la reta? Y se fue con la reta. Lamentablemente se fue con el siniestro. O sea, bueno, bueno es un problema de él. Él le dará cuentas a Jem de, de pasarse del bando malo. Y se llama haciendo amigos Bien. este programa hoy. Yanato <risa> oh. va vuelto. Te digo, ahí está, Yanato va. Yanato va vuelto. Eh, no, pues yo hemos todo el que se va con la reta para vos, ya está, le haces como la cruz, Y Sí, no va. digamos, y sí, políticamente es Sí, ya, ya está Milei está haciendo un vivo de de tu cuenta de tu Instagram está de verdad que estás flaquísimo de verdad que los, los lo hablamos el otro día con uno de los amigos de mi con la Reta pero en la campaña en las campañas <risa> me veo, me veo que está suave no, amiga. <risa> no, o sea, no en las campañas se puso picante sí, sí, sí, sí, no, sí, se puso picante no de los políticos en campaña siempre engordan viste y el tipo está flaquísimo que está haciendo nada Tenés un look lo pueden ponchar rockstar. de cuerpo entero está muy rockstar rockstar eh, ¿Nunca, no? eh, nunca te he eh, eh, vestido eh, así te vi con campera, no con no con zapatillas con cargo nunca te vi Así vestido, así una pasarela con esta, ¿Ten, ¿Ten, no, no, no, pero, ah, pero mira, pero de verdad, mira cómo está canchero. Ah, pues mira, ya Estás muy canchero. No, aparte, los sí. pantalones, mirá. por eso, eres te, como onda, eres como mucha onda. Vas a vestirte así para hacer la campaña. O? Bueno, yo a los actos, eh, a los recitales voy así. Muy bien. Pero si ¿sí te ve Bernie con esos pantalones y los medio semiborcego por intimita. Eh? No, bueno. Igual sabes qué? hoy estás... Mira, en yo no para... voy a contar por qué uso pantalones de estas características. <risa> ah, ah, ah, ah. Pero acá no secreto ¿Por qué? No, no, no, no, eso es solamente una cuestión de comodidad para los recitales. La hermana lo mira y se lo voy a matar. Sí, sí, sí. Claro. No era nada ya de lo que hablamos. Sí, no no, igual te sienta bien el verano, estás como más relajado, estás como, somos nosotros, estás como de oh, mejor humor, estás rela... no, no te preguntamos nada todavía, pero estás como tranquilo, ¿no? Sí, porque... ¿Qué es el verano? ¿Qué es? No, es que decidí tomarme unos días... Y, y nada, y estoy con mis hijitos, hacemos parque, hago pileta. Ya me leí cinco libros en lo que va el año. Y, y bueno. Pará, pues pará, de sexo ni hablar, voy cinco libros sin nadar. No, bueno, o sea, eh, a, a algo, viste, a, a algo hay que ceder. Para, ¿seguís con el sexo tántrico? Claro. La pregunta es, cuando vos te acostumbraste a comer la mejor comida, ¿vas a ir a comer comida chatarra? Tántrico. Epa. Epa. Bueno, hemos <risas> hablado del sexo tántrico con, con Milei en algún momento. Bueno, en un rato conversamos con él, que la verdad le ponemos un poco de onda al comienzo porque sinceramente no se puede creer lo que estamos viviendo. Vamos a conversar con Milei antes vamos a poner el tape de la patota de Moyano para hablar con el candidato a presidente y que nos cuente todo lo que tiene que ver con la inflación y con los patoteros ahora entrando también, por pedido del ministro Manos de tijera de este gobierno en los supermercados. Nos tapó el agua. Así arrancamos. Estamos en el centro de distribución Coto, en Esteban Echeverría. Y bueno, la rama logística del sindicato de camioneros junto a Defensa al Consumidor están haciendo la verificación de precios y la verificación del contenido para que los precios justos puedan llegar a la góndola. Oscar Borda, bueno, o sea. un... Trabajo importante que empezaron a realizar. Sí, la verdad que, bueno, buenos días para todos. La verdad que sí que es importante. Nos mandó el compañero Pablo Moyano eh, la reunión que se vino con el ministro. Bueno, para que le podamos dar una mano a Matías Tomolini, para que le damos una mano a todos los compañeros, para que los precios cuidados, como lo dice cada argentino, cada argentina, al menos llegue la, los precios cuidados a su casa. Bueno, ayudando a controlar eso, que es eh, lo más importante es que a la mesa de cada argentino pueda tener. Como decíamos recién, para garantizar que, que todos los argentinos y todas las argentinas tengan en la mesa de su hogar los precios justos. Bueno, ¿cómo va, Milei? ¿Qué haces, Javi? Ya te saludamos, pero te saludamos tal? formalmente ahora. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo Muy estás? Muy bien. ¿Qué tenés ahí? ¿Un libro? Te traje un libro, no es mío, pero es, pero es excelente, que es de Ricardo Rojas y se llama La inflación como delito. ¿Se lo querés regalar a Massa o me lo vas a... Dar? No, te lo traigo vos. Se lo podíamos mandar a Massa ¿no? No, lo que pasa es que a Massa le gusta tanto el humo que es capaz de agarrar y lo pone... El humo, en la parrilla, sí, el, parrilla ¿viste? el humo, el humo. Ah, sí, ¿Me puedes claro. explicar? Hoy lo, hoy lo ponía en un tuit, ¿no? Eh, el dólar a 3.70 y todavía hay medios u operadores políticos o no sé, ensoberados que dicen... Ahora que está todo tranquilo en los mercados, se acomodaron, se tranquilizan con el Ministro de Economía. Digo, ¿en qué país estarían viviendo? Si funcionara todo, también no iba a la patota a los supermercados a controlar los precios, entre otras cosas, ¿no? A ver, lo primero que habría que decir es, tenemos un problema, porque Argentina es el cuarto país con más inflación del mundo. Eso ya te estaría diciendo que, siendo la inflación un problema que el mundo eliminó hace tiempo, estar en cuarto lugar de los países con más inflación del mundo, ya es un problema. Segundo, lo que hay que comprender es que, no es que sos el cuarto con inflación con una inflación baja. No, digo, 100% es un montón de inflación. O sea, 94, 8, 100 el año. No han a los tres dígitos, dice. Es casi, digamos, es casi. es algo bastante infantil el argumento, porque la realidad pisaron tarifas, con lo cual, digamos, o sea. No, no, no cumplieron lo comprometido en materia tarifaria, con lo cual, digamos, es mentira el número. También, digamos, hicieron controles de precios, o sea, en general los controles de precios nunca funcionan, pero inicialmente las presiones se van hacia los costados y no te la manifiesta el índice de precios, con lo cual, digamos, o sea, está también está dibujado, por, no digo porque esté dibujado estadísticamente, pero, o sea, vos agarrás, ponés en los controles aquellos productos que están dentro de la canasta y la presión se va hacia los costados porque te encontrás con el problema de la escasez y vos registrás el número que, que tenés acordado y vos estás ah. cocinando el número. O sea, y por otra parte, la realidad es que cuando vos mirás otras dinámicas de la economía, estás complicado. O sea, pero acá lo más importante es que quede claro que no es que sube el dólar no es que suben los precios, es que pierde poder adquisitivo el dinero. Esto, esto es lo que hay que la comprender. Emisión... Claro, tiene que ver con la emisión monetaria. Es decir, lo, lo que uno tiene que comprender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto se genera por un exceso de oferta de dinero. Y eso puede ser o porque vos emitís la emisión, o porque cae la demanda de dinero... O pasan las dos cosas a la vez. Eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar es un. es un bien más de la economía, tiene algunas características que sirve para protegerte, pero tiene esa lógica, tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Ahora, la, la pérdida de poder adquisitivo del dinero. ahí, ahí tenés varias cuestiones. Esto, esto ya es más complicado, digo, pero lo voy a contar porque digo, me parece que vale la pena para tener idea la aberración que está generando Masa, porque Masa lo que está haciendo es tirarle la bomba al próximo, o sea, la apuesta de Masa, toda la apuesta de Masa es que estalle en el lo... después de las elecciones, y hay algunos que son bastante ingenuos que dicen, ah bueno, pero le puede estallar al mismo, no le importa, porque lo que le importa es el poder, a ver si entienden que los políticos son seres miserables, rastreros, son basuras, son lo peor lo peor de, de, de, de, de, de que vos podés encontrar de la humanidad... O sea, mira, cuando yo me metí en política me dijeron, ¿usted opinaba, qué opinan los políticos? Que, que me equivoqué. Entonces me dijeron, ah, que ahora cree que son buenos? No, me quedé corto, son peores de lo que me imaginaba. <risa> Todos, decir, no ah, se salva nadie. La gran mayoría. Ya, los tenés que buscar, tenés que hacer re cherry picking para, digamos, o sea, eh, encontrarlos. Ahora, vos fíjate esto, esto es es muy interesante. Entonces, en realidad, lo que les importa es la elección. Si ganan la elección y después importa, no les... Dios, tiene el poder? O sea, no. la gente es ingenua, cree que el problema es trasladarle... No, el problema es quedarse con el poder. Ahora, si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, tiene que ver con la emisión. Ahora, la emisión no, no, no causa impacto di... rápidamente, o sea, tarda 24 meses. Esto quiere decir que vos, lo que estás viendo hoy, tiene que ver con lo que hiciste en los últimos dos años. En rigor, este gobierno de delincuentes emitió... 16 puntos del PBI para financiar déficit fiscal, que es un delito, es una estafa. Después si querés lo, lo discutimos, uh -huh. o sea, que es el argumento central de Rojas. Pero el argumento central de Rojas dice, está bueno, no porque dice, a ver, cuánto digamos, no sé, en el Código Penal tiene un montón de delitos, y son todo delitos menores? Porque si vos comparás, afanarte 5 puntos del PBI por año, ¡hey! Digo, eso debería ser un delito. Pero ese, eso no está tipificado como un delito. ¿Por qué? Porque es la que nos roban los políticos, que es cuando financian el déficit fiscal con emisión monetaria. Ese cumplimiento eh. a los deberes de funcionarios públicos, sin lugar a dudas. Bueno, digo, no, no está dentro del código no, penal. No, no, sí, es sí, decir, sí, pero, no. Pero, pero es decir, claro. pero lo que quiero... digamos o sea, Van a decir es una mala decisión de la política económica. Sí, sí, no, en el exacto, de lo esconden ahí. Exacto. Exacto. Pero en realidad, no. Pero lo que hay que tener es que es una estafa y que debería ser penado. Y que estos delincuentes con estas cosas deberían ir presos. Pero claro, si de un lado y del otro. a Pero, ver, pero a la ver, causa de era pará, futuro pará, fue exactamente pará. lo mismo. No, no ¿Dijo? es lo mismo. Bueno, pero pero consideraron que pero, no era delito. Pará, vamos, vamos por otro lado. Digamos, hay, hay varias cuestiones ahí. Pero lo que quiero decir es, si vos entonces emitís. A ver, cuando la oposición, los chantas que están en la oposición le aprueban el presupuesto, son cómplices. No te quepa. Duda. El último presupuesto. Fue el más votado de los últimos 20 años. 180 a 22. Adivinad de qué lado estaba el, el rebaño de los pelotudos. Votando el lado de los 22. ¿Por qué? Porque sabía que el déficit es una estafa. Pero, digamos, o sea, los radichetas necesitaban curros, ¿viste? Entonces, o sea, levantar la mano. Los, los, los que tienen responsabilidades ejecutivas de juntos por el cargo necesitaban que aprueben para que les llegue más guita. Todos, todos, todos. Son todos cómplices, te das cuenta que son todos unos delincuentes. Ahora bien, si la inflación, si la emisión, digamos, el impacto de emitir se siente dentro de 24 meses, por más que hoy vos frenaras la emisión, ¿qué pasa? ¿Vas a tener inflación igual por el desastre que hiciste en los Perdón, últimos dos años? No, no me quiero olvidar de algo. En esa complicidad que vos, ¿le incluís a Patricia Bullrich también? Que dé su opinión sobre el déficit fiscal. Y financiarlo con emisión Porque ella piensa ya... bastante parecido a vos. Sí, bueno, pero ¿Hay una diferencia con relación a ahorrar o no el Banco Central o que deje de depender bueno, del. Bueno, es que el, la, pero la discusión, muy no, vos, la Patricio, ¿eh? Sí, pero la discusión del Banco Central es muy delicada porque, la, o sea, hay una dimensión moral, hay una dimensión técnica y hay una dimensión política. La dimensión moral es robar está bien. Claramente no. No, entonces cerrarlo el Banco Central, no, no hay nada más que discutir. La cuestión técnica... Ella es, piensa pero, que tiene que dejar de depender del Poder Ejecutivo. Sea autónomo, que el, el proyecto presidente. de TETAS, lo habrá visto, Javier. Que sea autónomo, que lo nombre, que, llamaba, que tenga, que dure más que un mandato calle presidencial. Calle a eso la fatal arrogancia. Vos para poder hacer política monetaria y que funcione deberías saber. Las preferencias de todos los agentes pasados, presentes, futuros. Deberías saber cómo evoluciona la, la, la población. Deberías conocer los bienes pasados, presentes, futuros. Deberías conocer la tasa de preferencia intertemporal. Deberías conocer el progreso tecnológico. Deberías, vos para saber eso, pasado, presente y futuro, deberías ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, deberías ser Dios. Me parece que está claro que Hayek tenía razón y que creer que lo podés hacer bien es ser un fatalmente arrogante. Es decir, es ser tan ignorante que ignorás lo que, sab lo que no sabes mira esto lo dijo en una conferencia Alberto Venegas Lynch, es brillante. Dice que cómo es el tema del conocimiento, dice que se lo planteó en un en un profesor y lo puso como un círculo, uno chiquitito y uno más grande. Entonces... Tu conocimiento es el círculo, puede ser chiquito o puede ser grande, y todo lo que está afuera es lo que no sabes. ¿Qué descubrió el que tenía el círculo más grande? Que había muchas menos cosas que no sabía. Es decir, eso de creer que lo podés manejar el Banco Central bien es bien de ignorante. O sea, implica que no tenés idea de la, de, de la dimensión de la tarea que tiene que hacer. Ahora, Javier, ¿qué diferencia entre Guzmán y Massa? Porque supuestamente no, pero, le pegaron una patada no, en el pero, culo a Guzmán porque no servía para nada. ¿Llega Massa y no, quiso hizo bueno, mejor no, no, no, es que, que Guzmán bueno, es que es Massa? O sea, Estamos repitiendo el cuentito siempre igual. Que, pero esto es lo que quiero explicar, digamos, o sea, lo que está haciendo Massa. Massa, digamos, por ejemplo, pisó el gasto público en algunas partidas lo cual eso no es sostenible, otra o sea, licuó el gasto, digamos hizo contabilidad creativa, anotó ingresos que no eran ingresos, eh, está reventando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, le está reventando las jubilaciones... A los futuros jubilados, está reventando el balance del. ¿Y por qué quiere ser candidato Nación? a presidente si está reventando Porque lo que importa está es el bien, poder, Viviana. Lo que importa es el poder. Está bien, pero no entiendo. No pero pero que sigue reventando cosas, sigue reventando el balance de los bancos. Los bancos están atestados de deuda del, del tesoro en pesos y atestados del ELIX, con lo cual, digamos, o sea, vos tenés un depósito en un banco y del otro lado hay toda pudredumbre emitida por el Banco Central o emitida por el sector público. Entonces, no solo entonces ahora que tenés el problema de la emisión monetaria pasada, tenés el problema de la emisión monetaria presente, es decir, financiar el déficit fiscal. Por ejemplo, durante el mes de diciembre, el déficit fue 1.2 billones de pesos. Para que se den una idea, más o menos el 25% de la base monetaria. ¿Y cómo lo financió? Reventando el fondo de garantía de oh, sustentabilidad, reventando el, el balance del Banco Nación, apretando a los a ver, bancos dale un ejemplo, entre dale un la gente la de la, la Reta, gente. RETA y la gente de masa se pusieron de acuerdo sus equipos para que no se les escape el dólar, aduciendo no dejen que se vaya el dólar porque si no gana mi ¿Cómo, para, Yo, para, para, para, ah, ¿cómo es eso? Interesante? No, no, sí, pero ¿cómo es eso? Claro, cuando, cuando empezó a escalar el dólar y se generó mucha inestabilidad, se pusieron de acuerdo. Cuando vos ves la evolución de los títulos públicos, vas a ver que en un momento encuentra un CAP, o sea, un techo. Se, se queda, te, que tiene un, se queda fijo. Y vos decís, ¿Qué pasó? Bueno, el Banco Central se coordinó con los bancos a petición del equipo de masa y del equipo de la RETA que se coordinaron para que las eh, señales de mercado no se expresen y no estalle... Justamente porque el argumento es no no permitamos que pase esto porque si no va a ganar mi ley. Vos te das cuenta, ¿no? O sea, la reta se pone de acuerdo con masa ¿para qué? Para falsear la señal de mercado para joder a la gente aduciendo que, digamos, o sea, digo, va a ganar mi ley. Digamos, en el fondo, digo, que la gente elija lo que quiera. Pero, entonces, vos tenés... Ahora todos tienen el problema de la emisión pasada, la emisión presente, y tienen el problema de la emisión futura, que son las Lelix. Cuando el Banco Central emite para financiar al fisco... Capaz que hay gente que no sabe qué son las Lelix. Es lo que voy a contar. Estoy, hoy estoy estoy persistido. Hoy vino, el, el, el, hoy la, natación de de hoy, la natación de estamos hoy fue muy, tremenda. La natación ¿eh? emisorada sí. Yo quedé agotada, el, vos el, no. esa mierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos generas déficit fiscal y lo financian con emisión monetario. Para que esa plata no, no, digamos, no, no, no vaya a precios, ¿qué hace? El Banco Central la retira. La retira con un instrumento que se llama el elix esa es la el ELIX, obviamente paga tasa de interés, la tasa de interés efectiva que paga es 107%. Y ahora, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay una relación entre lo que vos tenés del ELIX, que son se llaman pasivos remunerados y base monetaria, que son los billetitos que tenemos en el bolsillo. En el año 88, previo a la hiperinflación de Alfonsín, cuando Alfonsín huyó cobardemente a mediados del 89, en el medio de una hiperinflación, cosa que la gente se olvida del padre de la democracia, que la historia de algún momento juzgará lo que hizo en el año 2001 con, con su amigo Dualde, y que el propio Martín de Taz dijo que hubo un golpe, digamos, hace poquito. Pero bueno, después no se hacen cargo del padre de la democracia, y de la hiperinflación y de todas esas cosas. O sea, del padre de la hiperinflación. Entonces, en ese momento la relación pasivos remunerados, base monetaria, sobre el final del 88, previo a la hiper estaba en dos veces. Hoy está en casi 2,5. Si vos pagás 100 de tasa, quiere decir que de acá a un año duplicás, o sea, te vas a 5. Tenés que financiar más déficit, te vas a ir a 6, a 7. ¿Sabés cómo se llama eso? Boom. O sea, es decir, tarde o temprano va a estallar, pero lo que tiene que entender la ¿Qué gente... ¿Qué sería estallar? Una hiper. Pero hace cuánto que estamos amagando con la hiper, ¿no? A ver, para, para vamos vamos a ponerlo en estos que términos. Hemos hablado con vos de esto bueno, a ver, en, en América 24, años. A ver, vamos a ponerlo meses. en estos términos. A partir del año... no, Mira, la inflación durante el gobierno de Menem fue del 9% en promedio y se concentró toda en el primer año y medio. O sea, cuando lanzó la convertibilidad, Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino y nos dijeron que iba a ser, esta vez iba a ser diferente que es, volvieron a usar el Banco Central. La inflación en el primer periodo del régimen K fue 10% en promedio. El régimen K. régimen K. Durante el, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, segundo periodo del régimen K, 20. Tercer periodo del régimen K, 30. Macri, 40. 43. Y ahora, digamos, o sea ya la inflación trepó a niveles... El 100%. Es decir, cuando vos mirás la dinámica, la dinámica es absolutamente creciente. El problema no es que, o sea, no ocurrió. Este problema, digamos, Argentina lo viene acarreando desde, como dijo Juan, digamos, el tema del dólar futuro, Así que es. fue un engendro que generó eh, la bestia Kichilov con Augusto Costa. Y en realidad, yo te hago una pregunta. ¿Qué sería la hiperinflación? La muerte del dinero es cuando vos sacás todo el dinero. Claro. Hoy la base monetaria argentina son 13 mil millones de dólares al tipo de cambio paralelo. O sea, el que hay. Al dólar de verdad. Al dólar Mickey Mouse no cuenta. Ustedes saben por qué, digamos, Mickey Mouse es el aspiracional del político argentino, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo puedo decir sin eufemismo? Sí, obvio. Sí, claro. Porque es una rata de mierda que todo el mundo quiere. Okay, No me pregunto por el pato don nada de eso. No, entonces, pero en el fondo es una rata o no? Que todo el mundo lo quiere, parece simpático. Es una rata. Para Javier, siempre me dieron miedo todos esos muñecos. Pero vamos, porque esto es importante. En el año, después de la fatídica conferencia del imbécil, impresentable, incompetente, Uy, que sí. sigue operando las sombras ahora, pero que no lo puede mostrar, Marquitos Piña, o sea, es parte del equipo de la RETA, pero no lo puede mostrar. Es parte del equipo de la RETA, Sí, ¿No obvio, sabía? claro. Y que ¿Te lo va a admitir? No, te no, lo puede no, no, admitir. no digo que lo admita, pero, bueno, pero no sabía. Bueno, un montón de cosas. Tampoco te va a admitir que tiene un brasilero que es el, el máximo exponente de campaña negativa y tiene 30 personas a cargo para perseguir a los que quieren ser presidente también. Porque eso lo quiere solo para él y no quiere competencia. ¿A vos te persiguen mucho? Y, y tío, me viven operando. Mira, te propongo un ejercicio. Cuando estalló Patricia Bullrich con, todo, con toda la razón del mundo contra el impresentable Felipe Miguel que mientras que durante toda una semana la estuvieron torpedeando, ensuciando, operando, y después se le vino a hacer el amigo, porque es así como operan. Él te dice, no, que él no está a favor de la violencia. Y no, claro, mandan los sicarios, que te que, queda obvio, o sea, más fácil. digamos eh, Ahora, el, el punto es, eso dejó en evidencia cómo es un, su operatoria, pero si vos querés agarrar el caso de Manes, y el tipo de operaciones que le hicieron a Manes son exactamente las mismas que me hicieron a mí. La misma. Igual, la igual misma. le salió mal, porque a Patricia le sumó, lejos de respetar. No, bueno, digo, todo el soy. mundo se está dando cuenta, digo, de, de, sí, de, sí. De, del personaje que se trata, de lo totalitario que es, y digamos de lo, de lo malo que sería para el país, digamos este señor, digamos amigo de hace 30 años de, del hombre de humo. Pero, a lo que, a lo que quiero ir, ¿Y en el 20? año... 2018, o sea, después de la fatídica mm. conferencia del 28 de diciembre, donde Marcos Peña junto a Dujomne y a Caputo avanzan sobre la independencia. Y Mario de Quintana. Quintana. Bueno, y Mario Quintana, de atrás. Javier, ¿eh? otro, claro. otro impresentable también. Otro, digamos, un empresario, digamos. ¿Hay digamos, alguno presentable, Javier? Y, digamos, en principio, si es zurdo o no. O sea, hoy Quintana, digo, será un empresario, pero cuando vuelvo a escuchar recitar. Digo, Amigo de Grabois. Amigo personal te grabó, eso, así que con eso... Bueno, bueno, ok, Dios. Que... Quintana tenía ambiciones presidenciales. Sí. Él quería y además decir... creía que podía manejar un gobierno. No, y no, y no solo eso, y, sino, y cuando además, cuando no le gustaban a los aquellos que los criticaban, puso un tipo en la, en la FI para que persiga a los que a los que lo criticaban. Entonces, para... para, para no, que siga, no, no, pero no, no, no. Es muy difícil algo, meterse en política. Pero, no, todo pero, todo todo que está contando, pero quiero decir algo, anima. pero quiero decir algo. A ver, está claro que si yo retiraría toda la base monetaria no hay más inflación, porque no habría pérdida de poder adquisitivo del peso. Porque no habría megas. Ah, ¿Sabes cuánto, cuántos dólares perdió el Banco Central en el año 2018? 22 mil millones de dólares. Ahí tenés la hiperinflación. Digo, ¿no la querés medir ahí? Argentina tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional porque mm. no podía rolear. ¿No la querés medir ahí? Medilo cuando vino la CUNSA, que agarró, volvió a meter... O sea, ¿qué pasó cuando se le escapó el dólar? Metió controles de capitales. Inventó esto, el reperfilamiento, que es un default, ¿para qué? Para no pagar los pesos. Por ejemplo, si hoy no pagaran los pesos, digo, por ejemplo, la deuda en pesos, vos, no sé, hoy lo, los vencimientos en pesos oscilan entre 1.5 billones y 2.5 billones, ponen en promedio 2 billones de pesos. Es decir, que vos todos los meses estarías tirando, no sé, 20, 40%, 50% de la base monetaria. ¿Cómo crees que termina? Digo, porque eso cómo lo resolvió la Nacunza, defaulteando, y lo, claro. sí, lo mandó para adelante, lo llamó reperfilamiento. sabes qué? Si bueno pagas pagás en tiempo y forma, ¿sabés cómo se llama? Default. Pero, Javier... De hecho, la deuda argentina hoy, la deuda argentina hoy, en pesos, sabes qué? Está en default selectivo. Es decir, con lo cual, Massa no arregló nada. Massa lo que está haciendo, la gran apuesta de Massa, es que la bomba explote después de las elecciones. Pero está bien, pero en base a esta reseña histórica que vos hiciste de Menem, esta parte, que muy bien la... la... Te referenciaste, yo tengo que deducir que si vos fueras presidente, a lo que vas es a la dolarización de la economía. Sí. A ver, y lo yo... cargamos no al río que nos pase lo que le pasó a Ecuador. No. Bueno, a ver, contame qué pasó en Ecuador. No, y Ecuador tiene salarios muy bajos. Así como que... eran antes de... Bueno, de antes no, no te de estoy diciendo la... que va a pasar en la Argentina. Te aviso, ¿no? mira. si la, no corremos no no, ese a riesgo. Ver, no, pará. Ese es mi Por, temor. No, te voy, a, te voy a decir algo, hay algunos, hay algunas cosas. Hay algunos economistas mentirosos, mentirosos, directamente mentirosos, que laburan para políticos chorros, y básicamente cuando le hablas de la liberalización se ponen locos porque si vos le sacás... A ver, los políticos roban todos los años 5 puntos del PBI con esto. Imagínate, le sacarse este robo, los estás lesionando. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tienen economistas que justamente defienden este robo, que te lo quieren a explicar. O algunos que te dicen que el Banco Central puede funcionar bien, pero son todos mecanismos por los cuales están defendiendo robarte. Entonces, en este concepto, lo, lo primero que hay que entender, la situación, digamos, la, la dolarización en Ecuador fue, de, de hecho, digo, la decidió la gente, no, no los políticos, Punto uno. Punto dos. Hay un caso muy parecido a Ecuador que no lo hizo. Venezuela. Muy bien no le fue. ¿eh? Vamos por otra parte. No solo eso, sino que además, sino que además, Ecuador es el país con menos inflación del país, de, de, de la región. Y te voy a decir algo. El chorro, chorro, chorro de Correa quiso varias veces sacar la dolarización. ¿Y sabes por qué no pudo? Porque la dolarización era más popular que Correa es decir, la única política de Estado que tiene Ecuador es la dolarización, porque es el mecanismo por el cual no los roban más y además, te aviso porque esos economistas mintieron en realidad Ecuador creció un montón si tomás la base contra la... que creció un montón, el problema qué fue y el problema fue el desbande fiscal que generó Correa pero la pregunta es, si vos en tu casa gastás más de lo que te entra ¿cómo lo resolvés? ¿yéndote de caño? o tratando de, de, de producir más, generar más guita, o bajando el gasto. No, tenés que producir más sin, sin bueno, la calidad de vida. ¿no? Bueno, entonces mi pregunta es... Mi pregu ok, mi pregunta es por qué entonces vos le querés avalar a los políticos que salgan de caño cuando emiten. Es decir, si vos tenés un problema monetario, se arregla con política monetaria. Si tenés un problema fiscal, se arregla con política fiscal. Si vos tenés un problema de rigidez en el mercado laboral, la resolvés flexibilizando el mercado laboral. Si vos tenés problemas de... Regulaciones o de cosas que hagan que funcione mal el mercado de bienes, lo resolvés con algunos mecanismos que permiten que el mercado de bienes funcione Déjame bien. Déjame entender o sea, algo, Javier. No, con, no empobreciendo a la gente. Que esto es, lo, es decir, porque la pregunta es: ¿por qué, digamos, por qué, digamos, o sea, todo el arco político venga y me explica por qué, digamos, o a sea, cualquier quilombo se tiene que arreglar rompiendo en el culo a la gente? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Dios, ¿Por qué digamos, vos tenés que pagar con tu laburo? ¿Por qué ella tiene que pagar con tu, su laburo? Bueno, pero ¿Por qué, qué pasa, ¿O todos los que están acá Javier, digo, tienen que pagar con el laburo Digamos la fiesta de los políticos? Javier, no. te están escuchando todos que acá no huela una mosca, a todo mm. el mundo le interesa lo que estás diciendo. Ahora, yo entre esta patota con la que comenzamos el programa y lo que estás diciendo me siento hace mucho tiempo, pero especialmente esta noche con todo lo que contas ren de toda esta gente... Entonces no le veo la salida. Si no sos presidente no. vos, con todo lo que estás contando, ¿vamos a seguir exactamente de la misma manera? Bueno, mira, hay. hay ¿Cuál es el cosas. cambio? ¿Cuál ver, es la solución? Obviamente. Si no digamos, fueras el o sea, presidente sea, vos, si fuera otro, no sé, y, de y, la oposición. Y, y, ¿Y si vas a seguir. El ¿Van a seguir doctor? haciendo lo mismo? Mira, yo. A ver, Porque de verdad, somos poner, me da lo, mucha tristeza lo, todo lo, lo puedo que poner estás diciendo. ¿De forma Javier. desagradable? Sí. Mm. Pregunta: si ganara el Frente de Chorros. ¿Cuántos radicales se quedan sin laburo? Pocos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de la coalición cívica se quedan sin laburo? ¿Cuántas palomitas se quedan sin laburo? Ninguno. Ahora lo vamos a poner al revés. Supongamos que gana juntos por el cargo. ¿Cuántos de la Camporonga se quedan sin laburo? ¿Y por qué la Camporonga debería tener laburo si gana juntos por el cambio? Porque son socios. Es decir, así como no se quedan sin laburo los radicales, los inútiles de la coalición cívica, las palomitas tibias, tampoco se quedan sin laburo los kircheristas, la camporón y todas esas cosas. Porque vos los ves pelearse, pero después se ponen de acuerdo. Es decir, fíjate que siempre estratégicamente... Juntos por el cargo, de alguna manera le ponen los votos para que justamente, digamos, el frente de chorro pueda seguir esquilmándonos. Y si gana Patricia. Para, para, para, para. Y si van a Patricia, la incluís en esta. A ver. Si. A ver, si vos querés. Yo siento. Yo A Patricia no la incluís. A ver. Dentro de. Yo, yo, yo tengo. Yo dentro tengo, de esta ecuación, que A ver, referís. Vamos a ponerlo en estos términos. Hubo situaciones donde los propios lo, la estaban operando. Y he bueno, que... hay un sector de Juntos por el Cambio que no la quiere a Patricia, bueno, como tampoco no. lo quieren a Mauricio, lo quieren a Horacio y, y, y, y viceversa, eh, eh, digamos. Y eh, eh, bueno, listo. Si no, no hubiera, hubiera parte tantos del candidatos. A ver, vamos a, a ponerlo. ponerlo Juntos por el cambio. La Unión Cívica Radical es la internacional socialista, es parte del problema, no es parte de la solución. Es parte de la decadencia argentina. Vos lo escuchás a Morales, a Lustó, digamos, no difieren de lo que dice. O, o, a, o a Larreta o a Vidal, no difieren lo que decía Kichilov, lo que dice Augusto Costa o lo que dice Cristina, dicen lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. Yo he subido videos donde dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, la inflación es culpa de los grupos concentrados. No, hijo de puta, la culpa de la inflación es lo político de mierda que, digamos, se emiten dinero para joderle la vida a la gente. Digo, a ver, lo que yo digo es... Yo no estoy dispuesto a tener nada, nada, nada conjuntos por el cambio, porque son parte del fracaso argentino. Es decir, ya fracasaron como la alianza, fracasaron como Cambiemos, o sea, es más, el Frente de Chorros fracasa como Frente también, o sea, porque tenés que tener afinidad ideológica. Entonces, que se sinceren y que estén juntos. ¿Sabés qué, esto que vos por ejemplo decís, los controles de precios y toda esta patología me parece es una locura, una aberración. Planeta. Es una aberración... Pero, por qué lo, pero perdón, ¿y por qué lo permitimos? No, pero, pará, pero vamos, vamos, vamos a ponerlo más lindo, vamos a darle más... O sea, primero digamos, lindo está, patos, está la, la evidencia empírica, ¿no? Sí. O sea, nunca funcionaron los controles de precio Por ejemplo, el edicto de Dioclesiano era un control de precio ¿Y cómo lo hacía cumplir? El que no cumplía el edicto lo mataban. Ah. ¿Y qué generaba? Generaba que la gente se fuera de Roma, con lo cual había más escasez, con lo cual los precios volaban. O durante la propia Revolución Francesa, digamos, subía el pan, mataban los panaderos y se les dieron cuenta que subía más todavía el precio del pan. El problema no estaba por ahí. O sea, esto vendría a ser ese pero, nivel. Pero había esa, justicia. Eh, eh, pues ponele. Pone, bueno, digo, eh, digo, eh, depende, digamos, quién define, digo, qué, qué es justo bueno. o no. Pero Entonces, primer punto, primer punto, primer punto. Bueno, porque la norma era, era ilegítima. Podía ser legal, pero era ilegítima. Exacto. Bueno, eso pero es legal. Un bueno, sí, pero, ¿Pero, cómo pero es la forma. Sí, pero es ¿sí? ilegítima. Está bien. Vos sabés que sí es ilegítima, pero, digo, porque si mandás entonces una ley donde dice que puedes matar a que empieza a distinto a, a, a como peso. Yo o, no estoy diciendo eso sería, eso. entonces eso sería no, legal. Yo estoy diciendo pero que es ilegítimo. Totalmente. Bueno, Pregunta del de... no, economista, Javier. No, no, vos dolarizas. Para para para para para mis pesos, para para para para. ¿No? Está pará pará pará, porque viene tiene que terminar el concepto que le con esto, porque esto es importante, porque si no lo vean que son lo mismo. Que son lo mismo, la o sea, son la misma basura juntos por el cargo que digamos el frente de chorro. La diferencia es que los de juntos por el cargo son cagones. Esa es la diferencia. Porque esto está mal, esto es una aberración. Esto, además de que nunca funcionó en la historia, es un avance sobre el derecho de propiedad. Es como que yo me meta con tu sueldo y agarre y te saque un pedazo del sueldo porque a mí me parece que es alto. O sea, te das cuenta que es un disparate, es un total, avance sobre el total. derecho de propiedad, que es básicamente lo que es el control de precios. Ahora la pregunta es: ¿y qué diferencia hay con la ley de góndola? Porque la ley de góndola la mandó la señora Carrió. Y el ideólogo fue prat Guy, El mismo Pratgay que. Pero que, está que, en contra de esto, claro. Carrió. Bueno, te das cuenta que tiene un problema de coherencia. Porque, a ver cómo sería entonces. Y porque en realidad, digamos, o sea, no le gusta este tipo de violencia, pero sí le gusta la violencia desde el escritorio. Claro, porque son cobardes. Es decir, en realidad, conceptualmente, conceptualmente, piensan igual. Digo, escuchá a Morales, ¿qué es lo que dice? No, no va a haber inflación y acá lo controlamos los precios y el, que, y el que no lo cumple lo metemos preso. Ah, ¿cómo? Digo, bien totalitario. Escucha a Carrió, habla, digamos, en los grupos concentrados. ¿Qué hizo la digamos, denuncia? Sí. Está bien, pero me comprendes lo que te sí, digo, te que entiendo. en términos en términos de derecho de propiedad son iguales. Digo, ¿quién inventó? pero para, para quién votó la ley de góndola. ¿De quién es la ley de góndola? La ley de góndola es eso también. Es avanzar sobre el derecho a propiedad. Es decir, es meterte con la, la guita del otro. Es decir, o sea, nada más que en un caso hay violencia explícita y en otra, que es la de los cobardes de Juntos por el de Cargo... Claro, los buenos modales, pero la violencia sigue estando igual. ¿Qué es el avance sobre tu derecho a propiedad? ¿Cómo es la definición del liberalismo? El liberalismo es el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Es decir, los dos te van sobre la propiedad. Nada más que uno lo hace con unos matones y otro lo hace, ¿qué hace? Digamos, lo hace vía una ley, digamos, y de ahí te persigue con la justicia y entonces te aparece Vidal diciendo que aquellos, digamos, o sea, empresarios que suben los va a mandar a, los, los va a, mandar a apretar. ...está el video de Vidal diciendo esas cosas... ...digamos, porque no tienen motivo para subir el precio... vos quién sabe cuáles son los presos... ...pero de quién te crees eso... ...digo, o sea, solamente la gente muy ignorante puede decir eso... ...o sea, los del circulito chiquitito... ...entonces, lo que quiero decir... ...es que no hay diferencia entre ellos... ...eso es lo que hay que comprender. que se prestan el poder... ...se prestan el poder, claro... ...se prestan el poder, entonces... ...digamos, siguen, siguen, siguen... ...siguen con el poder... Y los que pagamos la cuenta siempre es el rebaño de pelotudos. ¿Y qué parte de todo esto nosotros, los rebaños de pelotudos, no llegamos a entender que seguimos votando siempre exactamente lo mismo? Y primero, Con diferentes por... candidatos, con diferente bueno, porque... cara, pero estamos y siempre porque... metidos en la misma y mierda porque... y no podemos salir hace décadas. Y porque el... una de las cosas que, por ejemplo, en esto, Juntos por el Cargo ha sido muy exitoso en asustar a la gente, en asustar a la ¿De gente. ¿De qué manera? Porque ¿La y, Venezuela, por ejemplo? Claro. ¿qué? Estamos a siete votos de Venezuela. Y disculpa mi ¿qué carajo le digo los votos en la, en la Cámara de Diputados? Pero perdón, no tiene algo de razón la gente, juntos por el cambio, estamos cada vez más cerca de Venezuela. En eso pero, están, digo, están bien, de acuerdo. Pero ellos votan, digamos, o sea, te confirma que estás en Venezuela. O sea, porque te votan en línea con el quiserismo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Digo, la ley de alquileres es de, digo, algo bien violento. ¿De quién es? Disparate. ¿De quién es? Juntos por el cargo. Con el ¿Quién lo mandó? La basura de Lipovetsky. ¿Con quién se sacó la foto el otro día Lipovetsky? Una locura. Sí. Con, Patricia no, con Patricia. ¿Te das Bruce. cuenta? Pero está bien. ¿Te das pero... cuenta que, que por eso... Por pero no, eso no se le habrá colgado en la bien. foto. ¿Vos te crees que Patricia se le va a colgar <risa> bueno, en la foto? Bueno, no sé. A vos se te debe colgar a cualquiera también. Bueno, digo, yo hago más de 500 selfies por día cuando se me va Por a eso. Ver. Bueno, digo, es una cosa. En pero entonces, ¿a, ¿a qué vas digo? con eso? Lo que quiero que se quede claro que juntos por el cargo son tan fascistas como el Frente de Chorros. ¿Fascistas? Sí, porque ¿cuál es la lógica del fascista? ¿Cuál es la lógica del populista? Es, por ejemplo, ¿qué te dice ellos? Yo soy la patria, entonces vos si estás en contra mía sos la antipatria. Y del otro lado te salen esto y te dicen yo soy la república, y si estás en contra mía sos el antirepública. De hecho, fíjate, digamos, o sea, que digamos, si hay algo que ellos buscan, fíjate esto, me ensucian y me tiran más mierda a mí que en lugar de pelearse con el frente de chorros. ¿No te llama la atención? ¿Por qué? Porque con los frentes de chorros son socios. Digamos, ellos pueden perder una elección, pero no pierden el poder, no pierden Ahora, el poder. No Javier, claro. perdón, eh, ese, claro. ¿no te sentís demasiado solo frente a, frente a eso cuando te atacan, cuando te buscan, cuando te quieren ensuciar? Digo, ¿no estás vos muy solo frente a... A ellos que son un montón, que tienen estructura, que tienen plata, que tienen caja, que tienen todo para que, hacerte pelota y, si y, quieren. Y, y, ¿Cómo te la bancás? Porque y no, qué dice no el libro, es fácil. ¿Y qué dice el libro de Macabeos? Dale, Spilman. <risa> la victoria no viene de la cantidad de soldados. Viene de las fuerzas del cielo. Pueden tener mucha guita y todo, pero la gente los detesta. No pueden... La gente los desprecia. Si saben quiénes son, sienten asco por ellos. La, o sea, no, no, no hay una situación más complicada para los políticos de la vida real porque la gente no los conoce. Si los conociera, les sería todavía mucho más difícil vivir. La gente los detesta. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tiene razón. Son basuras, son miserables, son rastreros. Hay tres cosas que le importa a, a, a la basura de los políticos, tres cosas que le importan nada más. La primera es el poder, por una cuestión de ego. O sea, necesitan mostrarle a alguien que son más, tienen un problema de ego. El otro problema es la codicia. Y el otro problema es la lujuria. Míralos, o sea, los tenés todos cortados por la misma vara. Amplíame lujuria. Digo, gente, digamos, o sea, que digamos, caga a la mujer, digamos, que arruina a la familia. Digamos, o sea, entendés? Bueno, Piqué no es político y también la cagó a Shakira y hay una canción que gira. Digo, los cuernos no se salvan no, a nadie, bueno, ¿no? Bueno, está bien, nos parte de la no, vida. Digo, Igual después de escuchar sí, la Shakira. Está bien, pero... No, no, digamos, pero o sea, te quiero decir, pero, tío, sería probar, hasta lo de pero, menos que la cague pero, a la mujer o al marido, sí, digamos, pero, lo peor okay, es que, que abusen vos, de nosotros como si fuéramos, ¿no? No, bueno, digamos, el la problema peor... es digamos, que se vayan de gato con la nuestra. Es decir, que vayan a hacerse los lo, lo vivos en el cabarulo con la, con la billetera nuestra. Bueno, una vez leí que Sarmiento en un libro de Andajasi era un fiestero partucero, iba a todas <risa> las orgías, pero era Sarmiento. Entonces digo, Sarmiento era re fiestero. Pero no, era no, no, no, no con la nuestra, bueno, bueno, también. Ver, pero no faltaba clase, no, no, no, no faltaba clase, la educación. No, bueno, Quiero no, decir, no, no, hay no, como una cosa de no, abuso no, que no, tiene todo no, el mundo con no, los gastos. Está bien, está bien, pero el Ahora no sé qué presidente vi que de Europa que hizo lo mismo. Si vos. Si vos te vas de joda. No, no, eh, no. Sarmiento tribuna. la pagaba con la nuestra. Bueno, eso está mal. <risa> pobre Sarmiento que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Está pero... Bien, bueno, pero te das la cuenta. La pagaba eso... con la nuestra, pero digo, hay como. Eso está un mal. Abuso. Totalmente, pero eso está mal. Javi, totalmente. Es decir, digamos, aun cuando fuera Sarmiento. Digo, lo, lo... Hay una cosa que también hay que entender. Dios, los seres humanos cometen errores, no son perfectos. Digo, por eso estamos en la tierra. O sea, con lo cual, digamos, o sea. Pero, Dios, hay alguna cosa que no debería ocurrir. Si vos, si vos te vas de joda con la de los pagadores de impuestos, está mal. Si vos te querés ir a hacer el, el, el ganán en el cabarulo con la guita nuestra y eh, no estaba bien. Yo te juro que cada vez que te escucho, que nada, me, me, me encanta todo lo que decís y a la vez me angustia porque sinceramente vivo acá y cada sí. día me siento más rehén de este gobierno. Bueno, pero me siento la, la es, a mí me costó no, mi laburo, no, mi laburo. Bueno, o sea, bueno, no es que yo pongo el cuerpo digamos bien, pero no es que me pasa por delante. Pero la pregunta es, y encima veo esto y digo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo es, hay que la Pero la pregunta esto? es. La pregunta es entonces, si vos mañana se terminara tu vida, ¿la desidia sería una solución? Nunca. Bueno, entonces digo, tarde o temprano te va a pasar lo que me pasó a mí, digo, me hinché las pelotas y salí a pelearle de cara a cara. ¿Y tenés estructura, tenés...? Ya, digo, equipo es, de gente en bien, todas las provincias bien, esta, gobernador esta, de la esta, provincia esta, de Buenos esta, Aires esta son, gente? estas son tantas de las mentiras que, que, que dicen los desjuntos por el cargo para asustar a la gente o para tratar de, de, de, de digo, al margen de que ya de, demostré que es tan falsista de un lado como el otro cuando dice cuando se pone en el lado de la República la señora esa, digamos, a la que le estoy haciendo juicio Ah, claro. Por, por haberme... Ah, pensé por que la Mira, claro, está la oveja, digo, ah. digamos, dijo, dijo concretamente que yo soy peor que Hitler. Y, y además que Javé. Bueno, no sé, habría que preguntarle a la gente de Juntos por el cargo, digamos, habría que le Uf, deberías haber preguntado al siniestro, digo, ¿por qué manda gente a tratarme de nazi? Porque también digamos, o sea, en, en la lista del impresentable traidor de López Murphy tenía gente que me trataba de nazi. Digamos, y la señora esta me trata de nazi. Y es más, mirá lo que es. El, y hay una entrevista. Te trata que, peor a voz y yo no lo entiendo mucho de Carrillo. Te trata muy mal a voz y no dice nada de Alberto Fernández. O no dice nada de La Eso Reta. Me impresiona. No dice nada de los negocios de La Reta. Bueno, quizás, o sea, tienen algún acuerdo que la haga sentir muy contenta. Eh, digo qué sé yo, ¿viste? Porque quizás le regalaron una mansión. No sé. No sé, si me ocurre, ¿viste? A veces. Eh, o la ropa. No, eso eso lo financia con con, con manda, sale con los, los asesores y les, y les revienta el sueldo en la tarjeta para que no su, no aparezca que la gastaba ella. Eh, ¿Cómo o digamos, sabes todo eso? Ah, viste, o, digamos, o también es la de la agencia de viajes todo, pero bueno uno se ¿Qué entera. Es la de la agencia de viajes. No, no Bueno sé son qué cosas es. que uno se entera. La, la vida es así. Eh... Llegó el mozada la vida de mi ley y me estoy entrando ahora. <ríe> No, no, no, no, pero, no, no, pero quiero, quiero ir sobre, sobre esta, esta señora, digo, para que quede claro. Este, eh, hay una nota que hace con Novaresio que es maravillosa. En un momento le dice que ella ama a todos los que piensa distintos. Eso sí, si vos sos opositor y no estás conjuntos por el cambio, sos un enfermo mental. Es fuerte. Es fuerte. Es decir, cualquier opositor que no esté adentro junto por el cambio es un enfermo. Está enfermo de ira y es, además, nazi. Ese sos vos, serías vos. Bueno, no sé, digamos, o sea, no tiene el coraje para además nombrarme. Es decir, es tan valiente pero no me nombra. O sea, por lo menos, o sea, lo que pasa es que, claro, cuando me nombró se comió una causa por banalización del holocausto que obviamente, digamos, o sea, está utilizando los resortes del poder para que la causa no llegue. El oficialismo también, Alberto Fernández también te tiene miedo, Javier. Pero, ¿sabes por qué tienen miedo? Tienen miedo porque yo no necesito vivir de la política. O sea, yo qué es lo que dije, mira, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Cuatro años, ocho años, termino esto y yo me voy, me voy, pero me voy. No me van a ver más el pelo. ¿Sabes a qué me voy a dedicar? A estar con mis hijitos de cuatro patas, con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Me voy a dedicar, digamos, a a estar con mi hermana, me voy a dedicar a leer, me voy a dedicar a estudiar la Torah, y no me ven más. Pero no alcanzan cuatro años, ni no ocho digo, tampoco. Bueno, yo hago un programa, de, de, yo hablo de un programa para que Argentina en 35 años vuelva a ser una potencia mundial. Pero Dios, eso requiere, requiere el involucramiento de muchos. Es decir, requiere el involucramiento de la gente honesta. Es decir, ¿qué le pasa a la gente honesta que ves en la calle cuando vas a un barrio marginal? Los odia, cuando... los odia, ¿Qué te dicen? Los odia, me dice, sacá los zapatazos en el orto, los hijos de puta, chorro. La gente los odia, los políticos, los odia visceralmente. Entiendo que las personas que vengan de repente y me vienen a hablar a mí, tienen un sesgo, ¿no? Claro. O sea, no, no estoy diciendo que sea la, la muestra más representativa, pero tienen razón. La verdad que tienen razón. Pero y vos ya la... sos político. No soy político. Pero, pero Yo soy outsider. Pero, pero soy diputado. ¿Y cómo voto? Siempre en contra de la casta. Fíjate quién es el dicen que Dicen que no vas a votar, que casi nunca vas a votar, te dicen. ¿Te ¿Qué es eso que dicen? No, de ausencias Pablo? en sesiones. Sí, bueno, bueno. los mentirosos de Juntos por el Cargo dicen que falté 41 veces. Eso. ¿Cuántas sesiones hubo? Ay, no me acuerdo. 16. Claro no le da dos, mate, no nos hagas ir mate, a mate. nosotros no, a sí. no por ah. eso yo en rigor falté eh, dos veces uno, uno en un viaje que estabas de viaje dando sí, una charla sí, me en acuerdo. Colombia es. y después eh, otra que que eran no sé proyectos que me parecían muy irritantes para la gente no sé por decirte algo votar el día del salame votar el día de la agenda no sé por decir algo Digo, me parecieron que, que ya era directamente una ofensa a la gente y, digo, y entonces no, no, no participé lo que pasa, que por ejemplo el, ¿qué es lo, ¿cómo construye esa mentira juntos por el cargo? ejemplo, el presupuesto yo no voto presupuesto que tenga déficit fiscal, porque es inmoral ¿qué, hizo, qué hicieron los, los ladri de los radicales? El, acordar. acordaron y permitieron que nos embocaron un déficit fiscal de mil millones de dólares. O sea, que lo vas a pagar con deuda, con inflación o con más impuestos. O sea, con algún impuesto de algún tipo. En ese, en ese, en ese contexto, yo voté en contra. Después me fui. Yo no me quedé a la... Yo misma. te quedaste en la discusión... Yo no me quedo en la discusión... De cada artículo. Esa fue la acusación que te hicieron Exacto. en su momento. ¿Sabés por qué yo no me quedo ahí? ¿Por qué? Porque ahí es donde negocian los chorros estos. Si yo me quedo a negociar lo, el articulado en particular, esa es la negociación de los ¿Cómo tonos. son esas negociaciones? Las tenés que ver, dan asco. Contanos, no sabes No, no, no, digo, o sea... Ha, ¿Guita ha para una provincia, por ejemplo, Javier? ¿O guita de para qué, por ejemplo, que has visto ahí? No, no, no, no, no la plata física no la ves, o sea, no son tan estúpidos. No, no, me refiero a un término de presupuesto, te doy tanto para tal cosa, la uva, digo, hablaste... De los bueno, animales. Dios, ese es el, el, el ejemplo más emblemático, donde están entongados eh talla, o sea digamos que la, te crean las universidades con, con todo una, con todo lo que te genera emocionalmente las universidades y en realidad las quieren porque son entes que digamos no les podés controlar la plata y desde ahí hacen contrato entonces digo quién digo o sea me entendés la inmoralidad o sea es tan chorro el tipo que el intendente o el que fuera que logra duplicarse los ingresos de manera irregular como estos tipos que lo hacen vía las universidades y te hacen creer que es importante la universidad de monte dale ¿Vendés? y es un montón de contratos para que ellos roben, para que hagan política, es eso eh. entonces la pregunta es ¿qué quieres que me quede para validar toda esa mierda de, de choreo? La, miren yo no lo bueno, a... que sos diputado entraste como no para hablar porquería obviamente pero digo para ellos que te no, digan bueno no, pero, no, pero mi ley se va no la, no, la discute no, no la pelea no, pero, no mentira mentira primera estadía digo primer parte que digo se... porque digo no, estás no, representando a toda la gente que te no, votó que fue un pero montón, bueno pero, yo entiendo digo la gente quizás no sabe cómo funciona la cámara una, una decisión muy claramente importante. la gente que te votó a vos es la gente a la que le da el mismo asco que te da a vos contando la primera discusión es si vos das quórum o no sí si vos tenés déficit fiscal, te mandan un presupuesto y tiene déficit fiscal. Eso es inmoral, vos no te tenés que sentar. Vos no tenés que dar quórum. Si das quórum sos parte del problema. Parte de Juntos por el Cambio le dio el quórum. No se lo di yo se lo dio Juntos por el Cambio. Punto uno. Punto dos. Ahora vas a ir a votar el último presupuesto con mil millones de dólares de déficit fiscal... Es decir, ya sea más impuestos o ya sea más inflación, que también es un impuesto, o ya sean impuestos explícitos o deuda, ¿no? Que son, digamos, impuestos futuros. Es decir, sobre tu hijo, tu nieto. Es como que te vayas de fiesta y no que le pase la cuenta a Martina, a la hija de Martina, por eso. A mi nieta. Eh, por eso. Una inmoralidad. Te das cuenta que es una inmoralidad. Sí. Bueno, eso se lo avaló juntos por el cambio. ¿Cómo que te crees que digo, el quiserismo llegó a... Digo, ¿Cómo es que se, la, la votación salió 180-22? Y me podés mirar bien dónde estoy yo. Estoy de los coloraditos, eh, de los que votó en contra. Entonces, primera instancia, le diste quórum. Segunda instancia, se lo votaste. Bueno, digo, que se queden ellos a discutir del choreo de la discusión en particular. Y cómo roban y transan Digo, no cuenten conmigo, o se vayan váyanse a la concha de su madre. ¿A mí qué me importa? Manga de chorros. Es esa, digo, es Mira, esa es la lógica. El, si vos sos presidente, Javier, el gran desafío que tenés es recuperar la democracia. Todos van a decir que no siempre se pierde la democracia cuando hay un golpe de Estado. En este momento en la Argentina hay una crisis institucional muy seria en la cual el Poder Ejecutivo maneja el Poder Judicial, el Poder Legislativo lo acaba de o sea, hacer. la corrupción que hay y el poder y obviamente el Poder Judicial en crisis porque está Pero vos, en fíjate, duda, esto, pero entonces, vos fíjate esto. ¿cómo ¿cómo pero esto es interesante, Juan. A ver, ¿qué es la república? La república se compone de tres elementos. El poder ejecutivo, que es la representación del monarca. Pero ¿cuál es el problema con el monarca? Después de puede derivar en qué? En un tirano. Bueno, Alberto Fernández es un tirano. Definitivamente es un tirano. Obvio. Y digamos, si debería ser juzgado digamos, como delito de lesa humanidad la, la, la, la, la, la cuarentena cavernícola que hizo... Ah. Digamos, violenta el, el Estatuto de Roma de 1988, artículo 7, inciso K. Cuando vos avanzás de manera tan pronunciada sobre el derecho de propiedad, tal que no podés ni siquiera ejercer tu trabajo, estás condenado a la muerte o ser un esclavo. Por lo tanto, digamos, es un delito Y, de ¿y el derecho a la libertad. Para, para, para. Digo, por eso. Pero digo, lo que pasa, es, digo, tengo una boca sola, no no sí, sí. me, me sale. Okay, dale. O Menos sea, mal, diría. <risa> si tuviese dos, ¿sabes <risa> qué? Te no, va a hacer un programa sería. de aventuras. Vas a tener dos bocas, hacemos sí, un programa más largo de la historia. No. Entonces, <risa> cagamos. Entonces, segunda parte, tenés el, el congreso, el parlamento, o sea que es la idea de la aristocracia. Si hay algo que tengo claro es que digamos a mi compañerito de trabajo no están cerca de ser algo asimilable a la aristocracia y cuando se degenera, se convierte en qué? En una oligarquía. Cuando la mierda del político te vota un impuesto a favor, te está robando. Es como que vos tengas un representante, un representante va a negociar con tu jefe y vuelve con menos sueldo. La primera vez se la compra, la segunda, es si pará, loco, sos medio boludo, la tercera le pegás un boleo en el orto. Estos tipos siempre levantan la mano, ¿sabes por qué? Porque ellos viven de esa. es, ese, es lo, que hay, lo que hay que entender es que el político es tu enemigo. Es tu enemigo el político. Los políticos son tus enemigos. Te roban. O sea, Argentina... A ver, ¿querés la mejor muestra de que los políticos son tus enemigos? Que son una mierda. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión en el campo es... 60%. O sea, se llenan el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que hay 5 millones de argentinos que se cagan de hambre? Que están debajo de la línea Pero de se llenan la boca hablando de justicia social todo el tiempo. Porque la y, pero la justicia social es injusta. ¿Qué será para ellos la justicia social? Claro, la justicia social es que te afanan a vos y ellos viven de esa. Es decir, la justicia social tiene dos cuestiones. Primero, ¿estamos a favor del robo? Por supuesto pero... No, bueno, está precedido un robo porque vos le estás sacando a alguien, se lo estás robando porque los impuestos no se pagan voluntariamente. Por eso se llaman impuestos. Claro. Si no, Dios, o sea, no sé, se, no se, digamos, por eso yo me niego a Dios a esa definición de contribuyente de las pelotas. O sea, pagador de impuestos. O sea, me estás afanando. O sea, quiero que sepas que yo sé que vos me estás robando. Punto uno. Punto dos, no solo digamos eso, sino que además. Le sacás a uno para darle a otro, o sea que hay un trato desigual frente a la ley. ¿Estás a favor de que se trate desigualmente frente a la ley y a la gente? O sea, es un disparate, la justicia social es una aberración. ¿Pondrías algún tipo de ley, Javier, para obligar... No ¿Para obligar... obligar bueno, no, no, tiene más ah, la libertad pública no, no no. para Ajá. proponer Ajá. para <risa> acabo de tirar la tribuna. Me, me, no, ver, me decía, que siempre hablando una hora para que no digo esto, esto, no iba a plantear esto. No para los cargos administrativos, sino para que en determinados momentos no haya gente que tenga tenga gente obligatoriamente que pasar por el sector privado, o sea, al revés, que no haya cargos selectivos bueno, por siempre, que no haya cargos selectivos. Bueno, pero digamos, o sea, ahí eh, ¿Algún tipo de límite para que la o sea, gente pase por el sector privado? Tenés, eh, Todos pasemos por el sector privado. Digamos, tanto del lado del Frente de Chorros como juntos por el cargo, tenés un montón de gente que lleva, que toda su vida trabajaron del Estado. Llámese la señora Carrió, llámese el señor Negri. ¿Y qué pasó con Spert y con toda la gente que te acompañaba, hablando de libertarios, liberales? ¿Qué pasó con ellos? ¿Te dejaron solo, te quedaste solo? ¿Qué pasó ahí? No, digo, o sea, ellos, o sea, eh, tienen su, su visión de cómo son las cosas. Yo tengo una visión, digamos, eh, bastante más... ¿En qué puntos? ¿En qué temas? Mira, el caso más... Esto, digo, esto se ve con claridad, por ejemplo, en una conferencia que yo di en la Sociedad en Argentina de Contribuyentes, cosa que yo me niego a llamar contribuyentes, pero no importa. O sea, es el nombre, no puedo... O sea, entonces, por ejemplo, cuando nos entregan el diploma... José Luis dice, digo, además, digo, yo considero que es un gran economista, José Luis, ¿eh? sí. digo, claro, para que quede claro, digo, o sea, y reconozco el trabajo que ha hecho durante los últimos 20 años, reconozco eh, el esfuerzo que implicó, digamos, eh, tratar de poner las ideas de la libertad en, eh, en el debate presidencial, o sea, yo digo, eso se lo reconozco, ¿eh? Podría ser tu ministro de Economía. No, no, lo, no porque... digamos ¿Quiere puede... ser gobernador de la provincia de Buenos Porque él está, Aires. digamos, claro, él está, digamos, entonces él está, está ahí, está con lista corta, esa es una situación particular de José Luis. Pero, entonces, él agarra y dice, él, cuando hace su presentación, muy en la línea de Chicago, o sea, no, no es que no tiene fundamento, o sea, de Chicago, digamos, nadie va a decir que de izquierda Chicago. Entonces, ¿qué es lo que dice José Luis? Bueno, los, A ver, el Estado, digo, los impuestos se pagan porque básicamente existe el Estado para corregir los fallos de mercado. Es decir, hay una parte de la literatura que considera que hay fallos de mercado y que los tiene que corregir el Estado. Y para eso cobra impuestos y para eso resuelve esos problemas. Eso digo, si vos querés llamarle a la línea chicado. Yo en realidad soy de la escuela austríaca. Entonces cuando yo tengo que definir, yo digo... En realidad los fallos de mercado no existen. Si vos crees que existe un fallo de mercado, yo te propongo que vayas y te fijes si no está en el medio metido el Estado. Y si el Estado no está metido en el medio, en realidad hiciste mal el análisis y se lo devuelta. Es decir, el problema, y esto es una discusión, está en un artículo mío que está saliendo en el polgre, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, hay una versión extendida del mismo, es los economistas se enamoraron tanto del modelo de equilibrio general, porque la verdad es que la belleza conceptual, la belleza matemática, la topología de esa demostración es tan bella, que claro, cuando el mundo real no se parece al modelo, llaman al mundo real fallo de mercado. En realidad cuando el mundo real no se parece al modelo, tiras a la mierda al modelo y lo haces de vuelta. No llamas, te, no te peleas con la realidad llamándolo a fallo de mercado. Digo, ¿tiene que ver con eso? Digo, digo mi diferencia con José Luis es eso. Ahora, digo, ¿Me la eh, contás más fácil? Digo, no, no, lo que quiero decir es que <risa> distanciaron. <risa> ¿Cuál es el quilombo con el Perclás? Claro? Distanciaron, <risa> sí, ah, pero de vuelta. a de ¿por qué? Claro, pero digo, o sea, está bien, pero digo, qué sé yo, digo, no sé, hay lugares donde yo no me sentaría. Yo no iría a, a, al mamarracho que hizo la Fundación Libertad y, y le y avalás sentarte en una mesa con el siniestro Larreta, digamos, o sea, con los radicales, ¿sí? Y, y dejás que... O sea, y sos parte de una mesa donde el, el cierre te lo hace el siniestro y te habla de la eficiencia del Estado. O sea, digo, o sea, es muy agresivo eso. En, en un, entonces yo, digamos, o sea... Yo no puedo tener contacto con esa gente. Es eh, sí, decir, pero, pero pero él, digamos, tiene derecho de. ¿Pero cuál es el con... vínculo puntual de Spert con la reta? No, sabe digamos. O sea... Waldo Wolf. Sí. Hola, Waldo. Se llevan bien con Waldo Wolf. Me Han estado llevo, en programas. Digamos, o sea, o sea, sea tenemos una, una amistad, pero, digamos, o sea, políticamente hoy estamos muy separados. ¿Por qué él está con la reta? Y se fue con la reta. Lamentablemente, se fue con el siniestro. O sea, bueno, bueno, es un problema de él. Digo, o sea, él, él, él, él le dará cuentas a Jem de, de pasarse del bando malo. Está, está sonriendo. Sí, Mostrámelo, emociones. aunque sea Waldo Wolf, porque está acá. y Se llama Haciendo Amigos bien. este programa <risa> hoy. Yanato <risa> oh. va, Waldo! Yo te digo, ahí está, Yanato va! Eh, a Waldo! No, porque yo, eh, hemos hecho programas en los que se han saludado muy bien, se han dado Pero un abrazo. Pero vos crees que no lo voy a saludar. ¿Puedo? Un abrazo. Sí, Pero ¿vos por, favor, saludá... no veas, ¿saludar, Saludalo, por favor, que no lo voy a saludar, Saludalo, Waldo. No, no, te digo, oye, el papá. Hablen en hebreo entre ustedes. Es nivel, <risas> un nivel de tensión, gracias, Juan. Pero por eso, digo, o sea, o sea, todo el que se va con la reta para vos, ya está, le haces como la cruz. Y sí, no va. digamos, y sí, políticamente. Es... Entonces, yo, digamos, o sea, lo, lo quiero mucho, digamos, o sea, tenemos muchas cosas que somos amigos, de hecho, hemos compartido festividades juntos. Siempre lo escuché estado... hablar muy bien de vos. ¿Y sí, sí, qué realmente? parte? Siempre. ¿Yo estoy hablando mal de vos? No, si no, hablo. no, al contrario. Siempre, siempre tuvo conceptos muy para buenos. Yo, hasta y, cuando, no, cuando, cuando hablaban mal de vos juntos no, vos por también. el cambio él salía a buscarte pregunta, ¿Qué estoy diciendo de él? Sí, sí, sí, pero más, estoy diciendo que muchas veces estamos juntos cenando en el templo. Eso no lo escuchamos. ¿Cómo? ¿Están cenando juntos en sí, el templo? ¿En un templo en Palermo? No ¿Me puedes contar Gorge? eso? No. ¿Me puedes contar no, esa, esa, no. otra, ah, esa no. otra vida okay. tuya antes de irte? ¿Esa otra vida tuya? Templo, Rabino, Torá, Israel Israel Israel, Israel, Israel. Israel, Israel. Viviana ganó, <risa> un no, año trabajando juntos. Israel, no, es Israel. Por Dios. ¿Qué es esa otra parte de tu vida espiritual? Esa pasión, ese amor, no sé cómo, esa espiritualidad con. con bueno, encontré una, una, una forma de, de mucho crecimiento espiritual y de mucho aprendizaje. ¿Eso lo tuviste siempre? ¿Eso surgió en los últimos años? ¿Cómo fue tu conexión con eso? En realidad yo, yo tenía, tenía un alumno particular que quería aprender de economía, pero no quería estudiar la carrera de economía, no se quería fumar los cinco años en ese momento. Yo también quiero ser economista como Massa y no estudiar, entonces, pero no se puede. <risa> no, entonces me dijo, pero enseñame lo, lo, lo, lo... Ah, mira está mirá, Excel, ahí. Ahí Axel ahí. Axel Banish, sí, el reino de Javier. Del está Javier Spielman. Goldstein también. Eh, y entonces ahí el, el tema es que yo le daba clases y me hacía unas preguntas que eran fabulosas y, y yo, me, me, pero yo estaba enloquecido dice cómo carajo se hace estas preguntas son buenísimas o sea porque lo, lo pero qué tipo te... de preguntas danos un ejemplo nada siempre agarraba y me ponía las preguntas de una manera que, que eran raras que me, me llevaba a pensar las cosas de otra manera y entonces yo un, un momento le dije para escúpeme una cosa se supone que vos no estudiaste me dice ¿Qué es decir? ¿Cómo carajo se te ocurren estas preguntas maravillosas? Digo, digo, ¿dónde sacas? Porque tu cabeza digo, no estaba funcionando, Digo, como una cabeza. Normal. Y me dice, no, yo esto lo hago normalmente. Y peor, ¿no? ¿cómo lo hago normalmente? Bueno, lo que pasa es que yo a la mañana, digamos, estudiaba, digamos, para Rabino, y, y entonces, claro, entonces, viste que hay distintas interpretaciones. Entonces siempre lo hacía. Y dije, acá está la solución. Y así empecé. Y estás súper conectado. Hablamos el otro día y me estabas contando que estás leyendo la Torah. Sí, ahora, ahora, ahora la estoy leyendo fijo. ¿Qué sería eso? Leo todos los días la Torah. O sea, y, y, y por ejemplo, los sábados me junto con mi mejor amigo y discutimos toda la para allá de la semana. Como judío, es un montón lo que estás haciendo. ¿Fuiste el cote ahí. en el Muro de los Lamentos? Ya voy a ir. Es mágico ese lugar. Eh, no, lo vas no se crear. parece a nada. Para, no, no, no lo vas yo a poner. Cuando fui a Israel no podía. 10 días, salir fui 3 veces en 10 días. Dos días. Perdón, diez diez yo estuve 20, 20 días tenés. y estuve los 20 los días. Peor, ¿no? Exacto. Los 20 días. Los 20 días. No, los no, no, no, viajes de arriba del sur al norte. cómo rezaban vi. todas las mujeres de todas partes del mundo. Es no el lugar. Para mí, Israel es el lugar más maravilloso del universo. Yo tuve que. Digamos, íbamos a viajar con el jefe y tuvimos que suspender porque nada. Nos dimos cuenta que nos estaban montando algunas operaciones y entonces tuvimos que cancelarlo. ¿Y cuándo vas a ir? Mira, eh, yo digo, o sea, es, es algo que está en mis prioridades y si yo llegara a ser presidente, va, mi primer viaje va a ser a Israel. Y es más, la, la embajada. La vamos a mudar de Tel Aviv a Jerusalén. Es un lugar maravilloso, Javi. Oh, gracias boy. por todo llega Waldo Wolf. Gracias por todo por tu entrega siempre. Sos polémico, algunos dirán, tiene razón, otros dirán, nada que ver. Bueno, acá escuchamos a todas las voces, como siempre, y siempre es un placer tenerte. Tu honestidad Gracias. brutal es impresionante. Y aparte viniste medio relajado con la natación y demás. A mí lo que me gustó una vez escucharte cuando dijiste... Nada, que cuando si, si fueras presidente, ocuparas un lugar muy importante, que esto que decías recién, que vos después te vas y ya está, que no te querés quedar aferrado... Absolutamente nada. pero es es Qué que, bueno si todos hicieran algo parecido. ¿no? Pero es que ese es el truco. Claro. Ese es el truco porque... A ver, los parásitos de la vida, llámese los Carrió, los Negri o la, o la Camporonga, necesitan seguir en la política porque es de lo que viven. No saben vivir de otra manera. Jamás se ganaron la vida en el sector privado. No saben lo que es ganarse la vida en serio. Saben parasitar, saben de chuparle la sangre a la gente eh, en mi caso yo tengo una vocación de servicio pero se termina y me voy o sea a ver el eje central del ser humano es ser feliz uh -huh. es un talento ser feliz porque oh. a veces sos feliz y no te estás dando cuenta mirá, viste yo esto vos sabés que yo lo conté yo el, de que soy madre tengo clarísimo qué es la felicidad mirá, clarísimo es el, el, el tema es que la felicidad, eh, desde, la, desde el, el individualismo, es mucho más sencillo que decirle soy presidente y le tengo que generar felicidad a 45 no, no, millones no, no, de personas. No, no, no. no, no pero está... esa es la diferencia entre la. En la pero casta perdón, pero el presidente no te tiene que dar felicidad. ¡Pará, ahí está. Claro, no es tu cara. Ah, claro, estoy bien, bien? aparece. Bien, es Mirá, a ver, la diferencia es esto. ¿Qué te, claro. ¿Qué te dice el político? Que lo votes para que le des el poder. Para modificar tu vida. Claro, yo no quiero que me la modifique. O sea, nadie. minga, no me modifique nada. ¿Qué tiene que hacer vos en mi vida? Por eso yo te digo, votame, así te devuelvo el poder. Que vos seas el arquitecto de tu propia felicidad. Que la felicidad esté en tus manos. O sea, como, y la libertad, la libertad también implica responsabilidad. Así como vas a disfrutar los resultados y el fruto de tu trabajo, también si te va más vas a pagar el costo. O sea, dios, no, no es tan difícil. ¿Qué es para vos hoy la felicidad? Mira, ¿Qué te hace que, feliz? ¿Con qué dices? Cada mañana soy yo digo, feliz. Yo esto lo conté en el programa de Ale Fantino y, y creo que vale la pena. O sea, yo lo descubrí matemáticamente, la lógica para ser feliz. Técnicamente el nombre es condición de transversalidad. Lo voy a hacer fácil. Si le querés una aplicación sencilla, es el caso del capítulo de Simpson de que Homero come el pez globo. Pero puesto más simple, suponete que mañana fuera el último día de tu vida. Uh -huh. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas harías? Digo, te queda un día solo, te queda un día solo, te queda un día solo, ¿qué haces? Estaría con mis hijitos de cuatro patas, con Amurra y Milton, Robert y Lucas, estaría con Cari, ¿sí? con el jefe. Leería un poco de economía, haría un poco de economía y, digamos, leería la Torah. Eso me, ¿Sabes qué es eso? Eso es lo que me hace feliz. Entonces, sabiendo cuál es tu fundamental, digamos, lo que verdaderamente a vos te genera felicidad, el resto de la vida la vas acomodando para eso. Después, distintas dinámicas me terminaron llevando a meterme en política. Ahí está tu hermana. O mira. sea, sí, el jefe. Digo, a está. mí me encanta escuchar hermanos hablar así del uno del otro. No, bueno, digo... Un hermano pero, que pero, acompaña pero, a otro. Eso sí que es un premio de la vida, de verdad. Eh, las cosas eh, simples, la familia, ella, los ella, hijos. Ella es el ser maravilloso. Es decir, es como si... Yo me acuerdo una vez... ¿sabes? Si querés poner en términos de la Torah, ella sería Molle y yo soy Arón. Ella es la luz, yo soy un divulgador nada más, pero la luz es ella. Viste que nadie habla de estas cosas. ¿Qué te dicen las personas cuando te escuchan hablar así? La pregunta Nosotros es... siempre hablamos de espiritualidad, espiritualidad y de Dios, y, y entonces lo digo siempre. La... Pero para, para, vamos a tenemos en... grandes conversaciones. Vamos a ponerlo en estos términos: cuando yo, digamos, o sea, manifiesto mi espiritualidad, la pregunta es: ¿estoy afectando tu derecho a la vida? tu libertad, tu propiedad, entonces no me rompas las pelotas, digo, o sea, si, si querés me escuchás, y si no, digamos, me escuchás. ¿Sos un y tipo si que quiere, agradece no, cada no. mañana cuando se despierta? ¿Tenés algunos rituales? Yo sí, por ejemplo. Yo soy profundamente agradecido. Creo que, digamos, o sea, el hecho de. Digo, Bueno, esto es muy importante, la gratitud, el agradecimiento es muy importante, ser agradecido es muy importante. Todo lo que agradeces vuelve multiplicado siempre. No lo sé, yo lo hago porque lo sí. siento así, no lo hago por una cuestión No, no, no, no hacerlo por, por, pero la vida finalmente pero, es eso. Pero, ¿me entendés? O sea, tener la, la, la posibilidad de, por ejemplo, haberme encontrado, si vos querés, con lo que yo acabo de escribir, con la lógica de la felicidad. digo Es maravilloso. ¿Pendés? O sea, mira, vos sabés que yo muchas veces... Es que la, la felicidad tiene que es ver con lo que te pasa a vos, no con el afuera. Claro, exacto. Nunca Pero fíjate, esto, esto es muy interesante. Hay, hay eh, vos, vos sabés que la gente en general cree que la vida es algo oscuro, horrible, y que tiene algunos momentos de felicidad y momentos muy negros. O sea, y vos sabés que el protector de pantalla de, de, mi, de, de mi computadora, desde hace ya más de 25 años, es ANTF, dice. La alegría no tiene fin. Muy brasilero, ¿no? Claro, pero viste que el tema es tristeza, no tan fin. Sí, claro, sí, el sí. El caso mío es alegría no tiene fin. O sea, es todo alegría. Vivísela aquí ahora? Yo disfruto todo lo que puedo, digo lo disfruto. O sea, digo, o sea para mí me debes, en este momento... A ver, si lo quieren poner en términos más... Eh... Impresionante la ahí. gente que se está mirando, me dicen por caracha, mm. a esta hora, mira, y la está rompiendo todo en YouTube. A ver, vamos a... imagínate todo lo que voy a romper en la política siendo presidente. <risa> ¿Estás convencido de que vas a hacerlo? Digo, pará, digo, si vos, digo, vos, vos jugarías un partido si no vas a ganar. Si no, vos no, no, lo no ya ganar... lo sé, pero no. Pero por ejemplo, eh, mi vida... Eh, mi vida, mi, mi larga vida de 50 años no, yo lo que hago ahora siempre es sí, yo quiero ganar, pero lo que más disfruto es lo que voy transcurriendo para llegar no, a esa zanahoria que tengo no, después bueno, digo bueno, si gano, gano si pierdo, lo, pierdo, lo, pero yo jugué, ganar, no, yo jugué para ganar yo jugué para ganar después ten... la vida me dio bueno, mil pero, sopapos pero de, de y vuelta. no siempre gané, ver, muchas veces perdí y muchas veces cuando perdí me fue mejor que cuando ver, gané sí. digo, viste, eso circ... es muy a ver, relativo a mí las circunstancias me llevaron a esta situación si vos me decías hace dos años, tres años, vos oh, creías que te ibas a meter en política ni en pedo, o sea, y estar donde estoy ahora, muchísimo menos. ¿Me comprendés? O sea, yo estaba muy involucrado con la batalla cultural, pero descubrí un, digamos, a partir de la persecución del gobierno de Alberto Fernández, impulsado por el totalitario de Leandro Santoro, que, digamos, o sea, pedía que se me quitara de los programas de televisión y todo, digo, pues esa es la realidad... Digo, ahora se despega eh, Alberto, ¿no? Te ha ofendido, porque dice que se ofendió porque no le dieron un carguito. O sea, bien de radical, ¿no? O sea, el ADN radical lo canta a eh, Bueno, un Alfonsín, ¿está qué querés? Eh? Un tipo que tiene hiperinflación en el ADN. compararlo con, con su ex eh, suero más que con no, Alfonsín. No, Pero Un moro, ¿viste qué sé yo? Bueno, otro, tienen el, el ADN hiperinflacionario. Nunca te olvides que... Pero se para, estaba la linda la verdad. conversación espiritual antes de pasar eh, a Waldo Wallen. Pero, a ver, entonces lo... Yo digo, o sea... porque No, pues es a lo que voy, a lo que te decía... A lo que te decía, a mí me encanta la de espiritualidad, es lo único que me importa de la vida, el resto me importa tres pitos. Hoy en una reunión decía decía, Juan, a mí no nos le importa la guita, es verdad, no me importa la guita, y yo en eso me identifico mucho con vos. Bueno, o sea, una la, la guita, yo, a mí no claro. me importa la guita, porque claro. ya encontré... Porque sabés que, mira claro. cuando me compré lo que quería, o la, la, en su momento la casa que había soñado siempre, en ese momento me divorciaba, la casa ya no servía más. Cada cosa material que logro en la vida me doy cuenta que es algo material, que es... Pero, un momento, lo único importante es la salud, Porque es la familia, esperado, son los que... hijos, es el amor. Digo, bueno, eh, eso, ya estás, me no, no me quiero eso, dar más golpes en eso. la vida para darme cuenta que pero la familia ya sé de qué se trata. Vos me habías, preguntado, que por eso, pero vos me habías preguntado cómo vivía el aquí y ahora. Sí, el aquí y ahora. O sea, y si vivís el aquí y ahora. Y yo digo, o sea, si vos vas a ver una ópera de Puccini, ¿cómo son los personajes? Profundamente apasionados. O sea, vas a ver Tosca. Tosca es apasionada, pero Cavaradossi también. digo Vas a ver, no sé, Turandot. Turandot, digamos, Calaf es súper, digamos, o sea, digamos, apasionado, ¿no? Porque, eh, digamos, o sea, hacen la apuesta, digamos, gana, digamos, la princesa, se Turandot se tiene que casar con él y, y lo quiere boletear. Y entonces dice, bueno, está bien, te hago un desafío. Digamos, si vos al, a la mañana descubrís mi nombre, me matás. Y ahí, digamos, cuando el, digamos, el, el, el, el, el, el Nensum dorma, que nadie duerma. Bueno, porque digamos, la princesa manda a masijar a todo el mundo, tortura a la gente que trabajaba para Calaf, para saber el nombre, y llega la mañana, no lo conoce y, y gana Calaf. digo, Bueno, así soy yo, un personaje digamos, con esas características... Para antes de cerrar. Solo, digamos, o sea, consigo la vida, vivía con pasión. No, sí, es hermoso lo que, lo que te la está mirando la gente, pero tenemos que... Ya está, está Waldo. No, pero para quiero que me digas antes de irte, si hubo un antes y un después en tu vida, viste que... Creo que la mayoría tenemos un antes y un después. Algo que te marca, que vos decís, a partir de ahora yo voy a vivir mi vida de otra manera, dándole más importancia a esto que a aquello otro. ¿Viste? Eh, teniendo la muerte muy de cerca. En general, los que estuvimos cerca de la muerte o que nos dijeron que nos podíamos morir por determinada cosa que nos pasaba. Y bueno, no es lo mismo cuando te lo dicen que cuando no lo sabés que crees que sos inmortal. ¿Hubo algo que te hizo sentir mortal, chiquitito, pequeño, frente a Dios? Si hablamos No, de siempre Dios? me siento chiquitito y pequeño frente a Dios. Uh -huh. Digo, digo, frente al creador, digo, que eso, digamos, o sea, no tengo más que, digamos, ofrecer ser un ¿Eso instrumento. ¿Eso fue siempre así ¿o hubo un momento en tu vida que te hizo...? No, porque ahora, digo, tengo una, una cosa mucho más espiritual, pero sí hay, hay hay muchas cosas que me marcaron, pero, digo, hay momentos bisagras. Hay, hay, ¿Cuál, es? ¿Cuál fue el no, momento hay, bisagra? Hay un momento bisagra muy importante para mí. ¿Pero digamos, privado? O sea, ¿No se puede contar? Solo lo sabemos mi hermano y yo. Ajá. Eh, y eso, digamos, desató todo un conjunto de, de dinámicas eh, que me abrió, me abrió una vida maravillosa. Es más, vos fíjate, es, es, esa foto que es tan linda, que estoy con, con el queridísimo Axel, eso es un día muy importante. Con esto cerramos. Sí. Gente de Juntos por el Cambio, es más, de la lista que, digamos, gente que, que reporta a López Murphy, digamos, agrediéndome. Digo, que yo lo digo sistemáticamente, ¿no? Que es un traidor López Murphy, ¿no? Porque eh, alguien que, que, que dio conferencias conmigo, que escribimos juntos y todos, me trató de kirsenista de derecha, me trató de castrista, me trató de chavista... ...menospreció el trabajo que yo estaba haciendo... ...diciendo que era un... un fenómeno barrial... Eh, ...pero además tenía... ...tenía gente... Eh, ...digamos, en, en sus filas... ...que además me trataba de nazi... ...¿no? Igual que Carrió... ...y, y en toda esa situación... ...por eso digamos, o sea, yo tengo tanto afecto... ...por, por Waldo, porque Waldo... Digamos, ...fue de las personas que me defendieron... Mucho. ...diciendo, digo... Acusar a Milet de cualquier cosa, menos. menos de eso. Totalmente. Y, y, en ese, y en esa dinámica, que, que después terminó en una conferencia que dimos con Waldo, ahí lo que, lo que pasó, digamos, fui al templo de Borges. Que, que fui con, con. Que me llevó Tommy, que es el presidente de la OSA Jóvenes. Y fue muy divertido porque. Nada, estaba ahí y. Axel supuestamente no iba a estar. El rabino. el rabino, y justo estaba Acaba. y nos pusimos a hablar y es como que nos hubiéramos conocido de toda la vida y de hecho me llevó Javier Goldstein digamos que es primo digamos, del queridísimo Julio Goldstein y, y nada, también digamos, el crecimiento espiritual que Empezaba a tener gracias a Axel. Axel. ¿Trajiste comida judía? Ahora viene igual de no, nada. No. Yo soy novia es? de un rabino, ¿sabías? Sí, sí, sí. Vos <risa> El padre que... de tu hija es judío, hasta <risa> sí, que. Sí, pero no, no, no es rabino. Antes de que él, fue rabino. Vos sabés que me. me... <risa> Debería traer unos niños. Sí. O sea, sí, no, antes me mandaba una vez cada 15 días un, un mareni cosas Elueni, para, a para para a mí no, no, los bollos que me o hacía Tucumán, Berta sí. No, no estoy hablando de comida estoy hablando de, <ríe> de... <ríe> son tan fiel. y y como es y entonces después hablábamos como tres horas ahora ahora que leo fijo la torada digamos o sea discuto dos veces por semana <ríe> pero pero no en ese sentido yo soy agradecido por eso dios, aun cuando hoy tenga estas profundas diferencias eh, en lo político por ejemplo con Waldo Digo, yo no voy a dejar de, de, de, de, de sentir un gran afecto como ser humano, porque digo, conmigo se portó bien. O sea, espero, digamos, que el que, que no tenga un problema de osmosis con el siniestro, nada más. Gracias, Miley. Ven y dame un beso, que vos ya te vas y ya llega Waldo Wolf. Igual quiero es que me... se den un abrazo bueno, otra vez, no, bueno, no quiero claro. poner el tape de los Mochanora, después lo ponemos, pero ah, bueno, no hab vamos por... hablando, dale un placer, como siempre. No me levanto porque tengo todos los cables sueltos. Pasa, por es favor, Waldo, ahí literal, está. Literal. Conocer siento, a Ariana. saludos Ariana. Diana. Tiene que Ahora Ahí va. Primero. Gracias por haber venido. Gracias al jefe. Gracias a Lilia. Gracias. La rompiste toda. ¿Tuviste de, Pero está blanco, negro. <risa> <risa> La rompiste toda. Gracias. Está contento, bombilla. Está excitado <risa> con el rating de, de los seguidores. Gracias. Un placer, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias.